Creo que he oído algo. ¿Quién Esas piezas servirán. Muy bien, el buggy estará listo pronto. Pero tienes que saber un par de cosas antes de darte una vuelta con ese trasto. Recuerda que el yermo es un lugar peligroso. Llámame si estrellas el vehículo y no puedes conducirlo. Te remolcaré hasta aquí. Por otro lado, si necesitas alguna reparación, ve al garaje y yo me encargaré de todo. Vale, en cuanto termine de instalar estas piezas, estarás listo. Adelante, coge la radio de aquel mostrado Ya está todo listo Vete a dar una vuelta Pero llámame si necesitas que te remolque Muy bien Venga, súbete ya. Compro todo lo que se necesita en esta zona. ¿Qué estás buscando? Espero volver a verte en breve. Редактор субтитров ¿Qué te parece el Muggy? No es gran cosa, pero si le instalas armas podrá plantarle cara a cualquier vehículo. Bueno, ¿estás listo para volver al trabajo? Los bandidos se han apoderado del puesto de control de la entrada del cañón. Intentan aislarnos de la ciudad del este y no podemos permitirlo. Necesito que eches mano de tu talento en un trabajo de demolición. ¿Me puedes hacer este favor? Si quieres, te dejo mi fiel fusil de francotirador. Toma unas cuantas cargas explosivas. Colócalas en la puerta y sal corriendo. Suerte. Luce con cuidado. Muy bien. Tu presencia hace que la zona sea más segura para mí y para mi familia. Estamos en deuda contigo. Como ya podemos viajar sin peligro. Parece que llega el momento de separarnos. Me gustaría que te quedaras. Alguien como tú resulta muy valioso en un lugar como este. Pero acabarás llamando la atención y atrayendo a la autoridad. Sin embargo, antes necesito que hagas una cosa más. El alcalde Clayton gobierna la ciudad de Wellspring al este. Y tengo un mensaje para él. ¿Y tú? Tú eres el único capaz de hacerlo. Los pertrechos escasean y el alcalde prometió ayudarnos. Tenemos que reabastecernos antes de que los bandidos vuelvan a aislarnos. ¿Puedes hacer el trabajo? Sabía que podía contar contigo. Recuerda que no llevas armas en el buggy. Si te topas con bandidos, aléjate a toda velocidad y ve a la ciudad. Allí correrás menos. Hola, colega. ¿Quieres examinar el género? ¿Qué necesitas, amigo? Hasta la vista, amigo mío. Eh, veo que... quieto ahí forastero ¿quieres hacer algo? ¿tienes que ver al alcalde Clayton? un momento le diré que has venido no te muevas Señora, ha venido a verlo alguien parece que viene de parte de Dan interesante mándamelo de inmediato el alcalde va a recibirte pero espera en Wellspring tenemos unas cuantas normas. A la gente no le gustan los forasteros. Si agachas la cabeza y mantienes la boca cerrada, te irá bien. La gente es muy desconfiada. Y al principio no se van a fiar de ti. Te recomiendo que vayas a lo tuyo. Vale, bien. Para ir al despacho del alcalde, cruza el patio en cuanto estés en la ciudad. No tiene pérdida. <risa>